Bueno, pues el día de hoy no tengo nada planeado. Y pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo la verdad todavía no tengo ni la menor idea de qué voy a hacer de video. Bueno, sí, ya tengo, pues, tengo unos cuantos. Tengo justamente unos por acá. Pero, pues esto va a ser algo interesante que voy a mostrarles después. No va a ser ahorita. ni va a ser, de, bueno, no va a ser ahorita, pero es que que es de 14 de febrero de 2021 así que pues ya vamos como... ¿cuántos meses vamos? no sé, vamos un montón ¿hay de meses uno, dos, tres, cuatro cuatro meses desde que grabé este video y voy a estar un poquito especial esta vez pero, este, lo que quería decir era de que pues... gracias, muchas gracias ENTERTAINMENT que... ¿dónde estás? Muchas gracias Entertainment para darme ay, estos recuerditos muy bonitos. Y también por lo mismo estuve viendo de que habían varios, bueno, de hecho aquí está el dichoso, ¿cómo se puede decir? La dichosa página en donde pueden encontrar todos los episodios de Keith Butowski. El único problema es que me di cuenta de que están todos revueltos. O sea, tienen, pueden tener, o sea, podría decirse que tienen esto, tienen esto en sí. Así, aquí son los, bueno, tienen el nombre en sí del video, del episodio, pero no está bien porque tiene otro. Por ejemplo, este. Aquí está. Espero que no me quiten este video. Aquí está, For the Love of counter Y aquí dice las leyes del increíble y el regalo de Jackie. Así que, pues, podría decirse que está un poquito mal, pero no importa y muchas gracias otra vez regresando a la parte de entertainment y muchas gracias por darnos estos videos tan tan placenteros podría decirse y pues entonces yo quisiera ayudarte podría bueno, yo quisiera ayudarte para poder subir los videos faltantes los que Disney no quiso que pues subamos podría decirse porque Disney quiere hacer todo todo privado quiere privatizar todo esto y no, hay que darle un alto, hay que darle un alto, todo tiene que darse al público Así que lo que voy a hacer es, los videos que falten y que sean, tengan copyright por culpa de Disney Pues los voy a subir por partes en otro canal Así que entonces mi mejor amigo me dijo que pues, sería mejor, no sería mejor hacer en otro canal Así que, pues, ahí nos vemos, no ahí dejo todos los links Dejo este link del canal, más aparte el link de los episodios Aquí, aquí están todos completos los puedes descargar por mega fácilmente y no pesan tanto así que puedes descargarlos todos a tu gusto de cualquier manera así que voy a dejar esto y también voy a dejar la lista de reproducción que voy a estar este poniendo yo lo que voy a intentar es subirlos todos este en forma cronológica como está esta esta, esta bueno cuando está como está esta lista pues de episodios se me, se me olvida las cosas Voy a intentarlo hacer de como está la lista de episodios de aquí que están acá. Así que pues espero que les guste. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta el próximo episodio de. de. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ¿No? Nos vemos después. Buenas noches. Disfruten. Su día y tengan un feliz viernes. Bye, bye. Ah, y por cierto, si te quedaste a esta parte del video. Espero que hayas, hayas visto lo que te mandé, Blazer. Por Discord y por YouTube. Y perdón. <ríe> si me pasé. Bye. No. Ding, ding, ding, what's going on